al presidente de la república y era la cancelación y o suspensión del administrador de la lotería nacional. Pues el, el presidente Abinadén el día de ayer emitió un decreto eh, suspendiéndolo por unos eh, 60 días, ¿verdad? 60 días, eh, que puede ser una eh, como renovable, o sea, que pudiera seguirse extendiendo o definitivamente tal vez dejarlo fuera del cargo. Es una decisión muy atinada por parte del presidente de la República. Que no. en las situaciones donde se ha creado ruido, yo creo que la salida que ha tenido, que ha buscado el presidente de la República, han sido muy atinadas. Claro, mientras el, el presidente tomó una, una decisión muy correcta. ¿Por qué? Porque se presume inocente, ¿verdad? Entonces, por eso no lo cancela. Entonces, lo suspende. ¿Para qué? Para que en el proceso de investigación este pueda ser, valga la redundancia, investigado a fondo. Entonces, ¿Vale? el presidente Luis Abinader toma la decisión de destituir, mediante decreto, a, a, a Michelle Dicen, actual administrador de la Lotería Nacional, por 60 días. Y, en cambio, ha nombrado de manera honorífica a Teófilo quico Tabar. Mira, ahí van a pasar, perdón Manuel, van a pasar Ajá. dos cosas. Lo primero es la suspensión, porque una, una decisión muy inteligente, no lo cancela, ¿verdad? Porque se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Al suspenderlo momentáneamente, eh, va a llegar un momento, dos cosas. O él renuncia definitivamente o toma la determinación ya de cancelarlo y separarlo de lo que recordemos, es como administrador. Ha pasado en, lo, en recordemos lo que pasó con la ministra de la juventud Kimberly Taveras, pero, pero, que define, después de que Nuria le hizo el reportaje, ella no, y se y rehusaba final, a claro, renunciar. Y al final tuvo que hacer una, que lic, no eh, una licencia o una sí. suspensión y luego tuvo que renunciar. Una decisión muy atinada por parte del presidente de suspenderlo y va a ser también por parte de él si toma la decisión de, de, de renunciar. Pero hay otra cosa. También muy, pero muy inteligente. Aparte de la suspensión del administrador de la Lotería Nacional, otra situación interesante e inteligente es el nombramiento de manera honorífica e interina de Teófilo Kiko Tabar, un experimentado eh, eh, eh, con una experiencia vasta y extraordinaria en lo que son el... el, el, el, el, el, el Sorteos. Los puestos, no, no los puestos ah, los en el puestos. Estado, o sea, el trabajo ha hecho una... Tiene una ah, historia. no, un hombre de Estado, claro. un, un estadista. Claro, eh, estamos hablando que Kiko Tabar fue director de Aduana, fue director de Inespre. Eh, en los gobiernos de Jorge Blanco, sí, Jorge no, Blanco ¿o En o de cuatro Guzmán? gobiernos, en Jorge Blanco, en Guzmán, en, en el gobierno de Hipólito Mejía, o sea, en cuatro gobiernos Kiko Tabar ha sido funcionario y, ahora, y lo Blanco. ha hecho de una manera... Eh, transparente y con mucha responsabilidad De manera que aparte de la suspensión de, la de Deja un, de un mensaje nacional, ahí el presidente también, y claro, Un mensaje claro, claro de que miren Pongo una gente seria Para y devolverle lo, la credibilidad que ha fíjate perdido que, la, fíjate, la fíjate que lotería. hay un sector Que ha estado aupando Y ha estado diciendo eh, Pidiéndole que la lotería eh, Sea cerrada Que hasta desaparezca mira, que hasta pero eh, yo creo que ese, el hecho de que eh, Luis Abinader, el presidente Abinader, traiga claro. a, un, a un funcionario de ese eh, calibre figura ¿verdad? como eh, Kiko Tabar eh, y lo involucre ya de nuevo en lo que es la, la, la, la, el, el, el, el involucramiento el, el, al frente de, de la lotería, pues eso manda un mensaje. Y yo creo que es una oportunidad que tiene la lotería y que tiene el, el presidente para en parte, devolverle lo que lo que ha hecho de la lotería que nadie eh, crea y que, sea una, que haya sido una institución, desde mi punto de vista, un astro de corrupción. Ojalá, y yo creo que esa es la intención de que Kiko Tabar pues pueda levantar, ¿verdad? Que eh, le devuelva la credibilidad, de la credibilidad que ha sobre perdido, sobre todo, la, lo que lotería ha perdido caramba, la Lotería Nacional, caramba. La lotería. en Víctor, y ayer todavía salieron videos <ríe> a la luz de más sorteos fraudulentos, y, y que vemos que en realidad son cosas que vienen pasando que no es desde ahora, ¿verdad?, que están pasando. Pero eh, la medida del presidente, pues surge, ¿verdad?, como también para calmar un poco esto y ver si Kiko le devuelve esta credibilidad a, a, a, a, la, a la Lotería Nacional, pero también el presidente de la República, Luis Abinader, toma esta decisión entiendo yo para darle un giro a todo esto de la lotería porque son cosas que no pasan desde ahora. Vimos video ahí del 2019, hay un video de Nosotros ayer comentábamos, Manuel, después de, de que vimos el video de la que que causó este revuelo y que destapó todo este, esta toda esta esta caja de Pandora que, que ha salido y Decíamos nosotros que que Si esa era la técnica que utilizaban para cometer sus fraudes, que a nosotros nos hubiese gustado también ver videos anteriores, ¿verdad? De otro sorteo? sorteo, y precisamente, pues sacan a la luz pública este sorteo de esta no vivienda también que, cuestionable que lo vimos ayer en un medio de comunicación ella eh, exponiendo sus razones y de hecho de no, de no tener ningún tipo de complicaciones pues yo entiendo que eso se debe esclarecer esta situación pero en verdad este no se segundo, ve ningún bolo no, caer tampoco no. okay. y se le ve la mano igual no. y como decíamos Víctor yo en la red ahí veía unos comentarios de que como ella lo vio y, y dijo yo no vi fraude ahí si ella sigue sí, sí, sí. <risa> bueno vamos entonces a nosotros a hacer una brevísima pausa de cuánto de 30 segundos, 30 segundos para, para permitirle que permitirle al que, sí, al, que, al que es dueño de este de este segmento de cada jueves, que llegó un poquito tarde. Un poquito este, tarde, pero está ahí, no no, no se dice nada, está ahí. Se lo bajamos de la no, máquina. No. Vamos a la pausa, 30 segundos y regreso ya en lo que nuestro compañero Ramón Antigopé toma posesión de su puesto y hablamos un poquito claro. de política a otro nivel. Así que no le cambie que en breve estamos de regreso. En breve.